Hola, mi gente de mi canal. ¿Cómo están? Sé que los he tenido un poco abandonados porque he tenido que estudiar, eh, concentrarme un poquito más en mí. Inclusive me he dejado la barba. Pero bueno, para no enredar este video, este video va a tratar de si es caro estudiar medicina en Bolivia, cuánto se paga, ¿Es buena la medicina en Bolivia? Porque son muchas dudas que bastantes personas tienen al respecto. Entonces esperemos que esta información les sirva. Sin más preámbulo, no olvides de dejar tu like que ayuda muchísimo a mi canal, de suscribirte a mi canal, por favor, por favor, por favor. Ahí, aquí, creo que aquí, aquí, donde esté el botoncito rojo, suscribirse no cuesta nada, no te cobran nada. Y no olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, aquí te dejo, aquí o aquí te dejo mi Instagram para que me sigas y que me regales algunos likes también por allá. Entonces comencemos con el video. ¿Es caro estudiar en Bolivia? No, no es tan caro como otros países de Sudamérica. Por ejemplo, vamos a comparar valores. En Brasil, dependiendo de la universidad, obviamente, eh, la, la mejor, digamos, una universidad que sea de renombre, todo es un poco caro. Cuesta de 8 mil hasta 10 mil reales mensual, que equivale a algo de 1.500 a 2 mil dólares casi la mensualidad, o sea, por mes. Entonces es un poco caro para bastante para las personas que viven acá. Eh, entonces. La mayoría, como sabemos, son los brasileros que van a Bolivia para estudiar por el simple hecho de que es un poco caro, ¿no? Los brasileros optan mucho por dar el examen, el ENEM, que el ENEM es como allá en Bolivia que tenemos, ¿no? El examen ahí de la Gabriel, pero no es tan fácil, ¿no? Aquí en Brasil es bien complicado, tenés que sacar buenas notas en el examen para poder vos ganar una bolsa, como, les, como decir, ganar una beca completa de la carrera que vos querrás. Por ejemplo, medicina son muy pocas personas que logran y eh, va a depender mucho, eh, no es en donde el enem eh, lo das en, en, tu, en tu ciudad de Brasil, pero no quiere decir que vas a hacer ahí exactamente. Eh, la carrera de medicina pueden mandarte a cualquier parte, cualquier estado de, de Brasil, ¿no? pero eh, te pagan toda la carrera. Eh, es muy bueno eso, pero es muy difícil. Entonces la mayoría de los brasileros prefieren optar por Bolivia, por Argentina, por Paraguay, ¿no? Pero exclusivamente para las personas que quieren estudiar en Bolivia. ¿Es buena la medicina en Bolivia? sí enseñan lo mismo yo por experiencia les digo porque yo vine acá a hacer un curso que es el med grupo y yo tenía un poco de miedo no para ver si hay una alguna cosa diferente o algo pero en realidad es todo lo mismo o sea solamente varía un poco la epidemiología que siempre va a cambiar en diferentes países no porque no es igual que irme a europa y ver si hay fiebre amarilla o si hay otros tipos de enfermedades, como acá por ejemplo eh, en Brasil y Bolivia compartimos casi la misma epidemiología, solamente que muda algunas cosas, pero casi es lo mismo, entonces para mí fue muy fácil entender eh, todo, cambia algunas que otras cosas que son muy pequeñas, pero es muy buena la medicina en Bolivia. También va a depender mucho en qué universidad, yo no quiero decir en qué universidad eh, si esta es buena u otra porque si no aquí me van a bombardear de cosas, me van a decir ay no, yo estudié ahí y por qué hablas así, no, no, no, entonces no quiero meterme mucho en eso. Pero yo estudié en la Universidad Católica y para mí es una de las mejores. Eh, obviamente en primer lugar va a ser, siempre va a estar la gabriel que sería la estatal de, de, de Santa Cruz de Bolivia. Para mí, la mía, de verdad, que te hacen esmerarte, tenés que aprender, o sea, te motivan, ¿no? O sea, las otras universidades no incentivan mucho a los alumnos, creo yo, sino que más bien les saca más dinero no económicamente o sea no pasa esta materia tienes que pagar esto tenés que pagar más papeleos más cosas y más todo y aparte de eso de que te dan para hacer más papeleo estas cosas este cuando terminas eh, la carrera te piden un montón de cosas tenés que pagar un trámite tenés que pagar otro trámite entonces es un poco más burocrático en esas cosas porque quieren esto entonces hay que ver mucho eso, ¿no? Pero comparando los precios de Bolivia con los precios de Brasil, Bolivia es un poco más barato que estudiar acá, ¿no? A compararse. Obviamente, ojo, hay que tener en cuenta que en Brasil no se puede eh, o fotocopiar o usar libros fotocopias, es penalizado, ¿no? Porque aquí sí o sí tienes que usar original. Podés bajarlo de internet o eso sí, ¿no? Pero no es como allá en Bolivia, que podés comprar un libro que no sea original y podés leerlo, no, o sea no, hay mucho, o sea, no hay mucho control sobre eso. Otro punto que es importante, o sea, mi universidad es anualizada, ¿qué quiere decir con anualizada? O sea, hay, hay universidades que son semestrales y anuales. La mía es anualizada, por ejemplo, materias que son importantes de peso de la carrera de medicina, como son anatomía, histología, el primer año. Este, son anuales, cosa que si vos reprobás anatomía o histología, cualquiera de esas, no podés continuar con las otras materias del segundo año. O sea, tendrás que repetir esa y podrás llevar algunas materias eh, semestrales que eh, son nada que ver con medicina, ¿no? O sea, como religiosas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, si te atrasas, perdes un año en sí. En cambio, en, en las otras universidades son semestrales. ¿Qué quiere decir? Que... En el primer semestre no pasaste anatomía, que lo dividen en anatomía 1 y 2. Eh, no pasaste anatomía 1, en el otro semestre puedes llevar anatomía 1. O sea, no perdes todo un año, sino un, un solo semestre. La medicina en Bolivia, ¿es buena? Es buena, es, buena. ¿Es muy buena. Eh, no, no tenemos que envidiarle a nada A veces siempre ese, ese es el miedo no hay ¿por, ¿Por qué en Bolivia es más barato? ¿Será que enseñan bien? será Claro que enseñan muy bien O sea, es barato porque no existe tan aquí como Brasil Vamos a poner yo me, yo me foco mucho en Brasil porque es donde yo estoy Y es mi experiencia Y en Brasil acá es un poco más caro Porque se paga impuestos, se paga esto Y es una carrera que de verdad acá es muy requerida Entonces también eso repercute mucho, ¿no? en, en el ámbito donde vivimos. Vas a tener muy buenos docentes. Por ejemplo, la católica de mi universidad tiene convenios con todas las católicas del mundo. Puedes intercambiarte, o sea, si te cansaste, puedes irte a otro lado o aprender alguna otra cosa. Acá en Brasil no existe el, el examen como en Bolivia. Por ejemplo, terminas los seis años de medicina en Bolivia. Eh, las universidades que cobran un poco menos, la vamos a, a categorizar así. Eh, tenés que dar un examen, un, un examen eh, final que es como que defendés todo lo que aprendiste y tenés que de, dar ese examen, ¿no? para poder graduarte. Por ejemplo, en mi universidad y en la estatal no se da ese examen. Terminaste tus seis años de medicina, listo, te gradúas y te dan tu título. En cambio en las otras si terminas los seis años, tenés que dar, tenés que prepararte, perdés unos tres, seis meses dependiendo cuando te agenden. Eh, tu examen. En Brasil, no. En Brasil son los 6 años, te gradúas y al rato, al momento o sea de tu graduación, te dan tu título, ¿no? Eh, hay burocracia, hay un poco, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia se tarda, tarda se tarda mucho para que te entreguen el título, eso sí. No, Porque terminaste tres meses para que te den el título a nivel académico, un mes casi para preparar tus papeles para poder dar entrada a tu, al título a nivel profesional. Entonces es un poco burocrático, perdés unos seis meses. Acá en Brasil no, ¿no? O sea, te graduás, das todo, eh, pues tardará un mes o dos meses y te dan tu tu diploma, te da la posibilidad en Brasil de que ya podas postular y dar el examen para hacer tu residencia. En cambio en Bolivia no tenemos esa esa practicidad, ¿por qué?, porque eh, está en proceso tu, tus papeles y no podés postularte a una residencia porque tenés que tener tu título a nivel profesional y eso tarda y, es, y el examen es en marzo, entonces ya no podés o sea, no podés, tener que esperar al año para poder postularte y tener todos tus papeles en cambio aquí no, o sea, terminas tu carrera y, y ya podés dar ingreso a la especialidad que querés agarrar entonces esa es la diferencia, ¿no? yo no puedo hablarte de Paraguay sé que es un poco barato también Argentina también, acá en Bolivia tenés un poco más de, de libertad de poder estar con el paciente, podés tocar al paciente con el permiso del paciente y obviamente con un docente a tu lado. En Bolivia preparan al, al médico para cualquier evento o, sea, o para donde te vayan a mandar. Por ejemplo, nosotros dentro del internado tenemos tres meses de ir a provincia, que sería un lugar más alejado de la ciudad, digamos, ¿no? ahí te enseñan a que vos tenés que ser el médico, tenés que hacer todo, médico y enfermero, porque de verdad que a veces no, tenés, no vas a tener todos tus equipos entonces tienes que saber usarlo todo o no vas a tener una enfermera que te ayude que le diga colocar una inyección ayúdame a poner una vía entonces o sea, el médico en, en Bolivia está preparado para todo yo siempre cuando estaba en internado yo le decía a las enfermeras enséñeme a colocar bueno ya yo sabía colocar un suero una inyección y todo pero yo le decía enséñeme a colocar una inyección en un niño enséñeme, enséñeme a cómo poner una vía eh, a un niño, una vía quiere decir colocar un suero a un niño, eh, a, a, a saber esas cosas, ¿no? porque uno sabe en adulto pero y el niño es un poco más difícil y es un niño, tenés que tener un poco más de precaución y calma. Entonces yo les pedía siempre todo eso, enséñeme a, a cambiar una, una bolsa de colostomía, entonces es importante hacer eso, uno tiene que saber porque uno no sabe dónde te pueden mandar, si te mandan a una provincia muy lejos y, y, no, y no tenés la enfermera, entonces tenés que saberlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante que en Bolivia tenés, ¿no? Va a depender mucho de la universidad que vayas. Como yo no quiero decir nombre, solamente voy a hablar sobre la, mi, mi experiencia en mi universidad, que es la Católica. No tiene una gran infraestructura mi, mi universidad, pero no necesitas que sea una universidad de wow que tiene tiene ascensor que te brinda esto no no yo creo que a veces mucho nos, nos basamos lo visual no hay esta universidad es hermosa maravillosa tiene 6 7 pisos tiene ascensor tiene todo a veces siempre nos basamos un poco en eso no y yo creo que eso no es tan importante sino que lo importante es el conocimiento que vas a Adquirir, ¿no? Y bastante se van por la universidad que es más bonita y a veces no, el contenido o todo lo que te enseñan no es muy bueno. Yo lo que les digo a las personas que quieren estudiar medicina en Bolivia es que se informe muy bien qué universidad es la mejor, cuáles son las que tienen buena enseñanza, buenos docentes, no se dejen llevar mucho porque, ay, qué bella esta universidad, me encantó. Porque yo yo fui así cuando antes de, estar, de entrar a la universidad, yo era, ay, qué bella esta universidad, yo voy a estudiar ahí. Pues no, no estudié en esa universidad porque no era una de las mejores, no te enseñan muy bien. Inclusive, cuando querés revalidar tu diploma en otros lados, en otros países, informan esas universidades de qué universidad saliste e investigan. Y a veces no tiene una buena crítica esa universidad, pues a veces es más complicado que te revaliden tu diploma. Entonces pesa mucho eso, ¿no? ¿Cuánto más o menos se paga? en Bolivia, por ejemplo mensualmente era como 300, 350 dólares mensual ya que se pagaba o oh, miren qué diferencia, o sea, 350 dólares mensual aquí en Brasil se paga casi entre, o sea mil la más barata hasta 10 mil reales que equivalen más de 1000 dólares mensual, entonces y eso no, ojo, no incluye ¿no? que vos aparte tenés que comprarte tus libros que son bastantes, ¿no? Eh, anatomía, histología, embriología, eh, epidemiología, o sea, un montón de cosas. Entonces, son bastantes libros. Tu equipo de discepción para entrar a, al anfiteatro, tu mandilo, tu bata, o sea, todas esas cosas. Comida, tu transporte. Entonces, ahí sin contar, entonces, se va sumando, ¿no? Entonces, es mucho la diferencia. Si tienes alguna duda, o querés preguntarme algo acerca de qué, qué sé yo, o sea, tenés, querés estudiar en Bolivia y no sabes cómo, qué necesitas, hácemelo saber acá en los comentarios, que yo respondo siempre. Yo te quito esa duda que tengas. Gracias por ver este video, no olvides de dejar tu like, que es muy importante para mi canal, de suscribirte, por favor, suscríbete, no cuesta nada, no te cobran nada, solamente hacerte una cuenta en dos segundos, así te la creas y te suscribís a mi canal, por favor, por favor, y muchísimas gracias por ver este video, nos vemos en un próximo video, chao, chao.